Al PP y PSOE le cuadran las cuentas, vetan que Hacienda hable en el Congreso sobre las del Rey Emérito. Ciudadanos optó por abstenerse ante la petición de Unidos Podemos. El PP y PSOE han tumbado en la mesa del Congreso la solicitud de Unidos Podemos para que la ministra de Hacienda, María José Montero, comparezca en la Cámara para hablar de las revelaciones de Karina Zusein Wittgenstein hablando de las irregularidades fiscales supuestamente cometidas por el Rey Emérito debido a la inviolabilidad del jefe del Estado que le reconoce la Constitución. En unas conversaciones grabadas por el comisario José Manuel Villarejo, en prisión preventiva por delitos de organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales, Karina revelaba que Juan Carlos I tenía cuentas en Suiza y cobraba comisiones. Ante esta información, I.U. registró en el Congreso una solicitud para que la titular de Hacienda diera cuenta de las acciones que su ministerio va a emprender a la hora de investigar las posibles estructuras opacas al fiscal creadas por el rey emérito Juan Carlos de Borbón, que incluirían tanto cuentas en Suiza a nombre de su primo Álvaro de Orleans como la utilización de testaferros como carina a la hora de ocultar propiedades y patrimonio en el extranjero. Esa petición fue rechazada en la reunión que la Mesa del Congreso celebró este martes, según ha explicado en rueda de prensa la diputada de IU Eva García Sampere, que ha calificado de muy grave este rechazo que su formación atribuía también a Ciudadanos. Sin embargo, fuentes de Ciudadanos han precisado a Europa Press que no es cierto que sus representantes en la mesa del Congreso rechazaran esa petición de Unidos Podemos. Tras consultar las recomendaciones de los letrados de la Cámara, decidieron abstenerse porque si bien asumen la explicación de los servicios jurídicos consideran que habría que ir dando pasos hacia la transparencia. En su informe, asumido por el PP y el PSOE, los letrados no consideran procedentes las explicaciones de Montero porque la Constitución establece en su artículo 53.6 que la persona del rey es inviolable y, por tanto, no está sujeta a responsabilidad. También recuerdan el artículo 65 de la Carta Magna, el que hace referencia a la libre distribución que el rey hace de la partida global que recibe cada año de los Presupuestos Generales del Estado para el sostenimiento de su familia y casa. Asimismo, los servicios jurídicos del Congreso recuerdan el carácter reservado de los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración Tributaria en el desempeño de sus funciones, conforme a lo establecido en el artículo 96 de la Ley General Tributaria. La agencia tributaria, por ley, no habla de contribuyentes, de expedientes, ni investigaciones, es la respuesta que hasta ahora ha dado la ministra de Hacienda cuando se le ha preguntado por las grabaciones de Karina, sin revelar si va a iniciarse una investigación a Juan Carlos I.